A Toxic Game Channel. Hoy os prometo un gameplay bastante, bastante friki. Se trata, como veis, de Resident Evil Operation Raccoon City. President Evil. Perfecto, estamos aquí, vamos a crear una campaña. Desde el principio. Desde el principio. este denostado juego que de Capcom, hecho por gente que hasta el momento no tenía nada que ver con Capcom, eh, supo de alguna manera captar la esencia de, de Rankin City, ahora lo vamos a ver. Yo le voy a pedir a Vector, Vector aquí nos el reconocimiento como siempre, y todo listo. vamos a comenzar la primera ronda. Septiembre de 1998, la Corporación Umbrera, el equipo Delta, vamos. Jefe Alfa, estamos en posición. Recibido, aguardado. Debiste ser el nuevo equipo Delta... ...informado. Soy Belway. Es un placer, señor Muerte. Aquí Specter. Estoy listo. Aquí Vector. Me alegro de verle, señor. Puede llamarme Lupo. Jefa del equipo Delta. Mando. Me he reunido con el equipo Delta.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 Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G. Comencemos. Bienvenido a hambre. Bien, las armas funcionan. Estamos listos para la acción. Está abierta. Vamos. Debe de ser un nuevo tipo de bow. No quiero ni pensar cómo lucharán. Vamos, no os detengáis. Bien. Al ataque. Ha cubierto. Lanzarles una granada de fragmentación. No olvidéis vuestro entrenamiento. Si se acercan demasiado, luchad cuerpo a cuerpo. un fallo de seguridad eviten el contacto con el personal no autorizado no hemos ido a nosotros nuestro acceso está autorizado quizá tengamos compañía repito se ha detectado un fallo de seguridad eviten el contacto con el personal no autorizado el es, es absolutamente perfecto seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Nadie se preocupe por eso. ahí. Este Tú, ven conmigo. Empieza y termina muy fuerte. Juego? ¡Ahí está! Bien. Por fin habéis llegado. Doctor, hemos venido por la muestra del virus G. <risa> Lo lamento, pero no voy a entregarte el trabajo de toda una vida. Wait a bien lo Informe. Los niveles superiores están asegurados. Las rutas de escape están bloqueadas. Les espero, señor. Recibido. Equipo Alfa, ¿habéis recuperado la muestra? Afirmativo. Nos dirigimos al punto de encuentro ahora. Recibido. Encerrarla. Tenemos que movernos. Venga, recordad nuestro objetivo. el virus G, no podéis hacer nada salid de ahí e informad de todo a la dirección es increíble como esta aparece y ¿De desaparece como ¿no? de la, los, los caballeros de zanía parece de la punta de la de Tito Phil Spencer vamos a ver en qué grado hemos quedado grado C sea, no lo he hecho ni siquiera bien A, B, C suficiente no es suficiente no podría haber hecho mucho mejor eh, a ver vale pues sí, ahora me voy a poner ya un poquito más en grande para despedirme, llevamos 25 minutos eh, Cómo de importante es la libertad, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta, este pequeño gameplay, esta primera misión del juego de Resident Evil Operation Raccoon City, que es un gran, gran juego, por lo menos para no ser precisamente hecho por la gente habitual a Capcom sino que fue un equipo de desarrollo diferente, y que sin embargo ya en aquel tiempo hizo un gran juego, muy denostado en aquel momento, pero este juego ahora mismo es perfectamente válido con, ya con, la, con las posibilidades que hay de jugar en cooperativo, de que perfectamente lo podamos jugar todos a la vez y me encantaría, por supuesto, que hicieran eh, remakes de otra. de, de otros títulos de, de Resident Evil, como el del Dead Aim y darle un poquito más de dificultad que no le dieron ninguna. Eh, o por ejemplo. El, el Gaiden. Eh, o el el el, el Chor de Adain también. Bueno, hay muchos juegos dentro de la franquicia, digamos, de, de, de Resident Evil, eh, que pues, no estaría mal verlos eh, con un tono nuevo, un tono moderno. Y por el otro lado, también hay juegos que merecen ser vistos desde la óptica del pasado. Me encantaría poder eh, ver esos juegos eh, en la historia, en la me refiero al, al original, a los originales, eh, Recién de eh, el 1, el 2, el 3, y, bueno, el code de Verónica, vamos a, eh, dejémosle tal y como está, en HD, y, y bueno, decir, en todo caso, si hace falta, se hace un, rem, un remake eh, bastante potente, y, Quedaría muy guapo y muy chulo. Eh, si os, os ocurre algún otro juego al que se le podría incluso revivir o mejorar, como por ejemplo ese infame juego de Resident Evil, que es el de... ¿cómo se llamaba? Uh, Resident Evil... Uh, no sé qué... Corps. Que lo único lo único realmente importante dentro de ese juego es el, eh, que deja entrever y siendo canónico entonces eh, significa que pertenece a la historia general eh, da a entender de que puede o que existe la posibilidad y lo dejo ahí y con esto termino el vídeo de que albert wesker siga vivo Así que, como digo, ahí lo dejo. En fin, amigos, hasta el próximo vídeo en Toxic Game Channel. Os deseo que disfrutéis mucho de los videojuegos y que los más no os visite por la noche y os susurre la nuca. And follow me. Follow me. Follow me. Así, con cara de de pervertido. sí, Imaginad ahí su aliento en la nuca. Ahí. Te despiertas y te está zurrando ahí entre la nuca y el oído y te está diciendo, sígueme en inglés. Follow me. <ríe> Follow me. Tened cuidaditos con estos falsos profetas con estos salvadores de, de la libertad de prensa eh, y de expresión. Hasta la próxima, amigos.